Quiero ser templo del Señor y su palabra que habita en mí. Quiero ser templo del Señor y su palabra que habita en mí. Y su espíritu de mi Señor que no se ha quitado de mí. Y su espíritu de mi Señor que no se ha quitado de mí. de su poder cuanto más pido mi señor que enviáramos de su poder como un granito de mostaza mi fe así lo puede ser como un granito de mostaza Él. No hay más Dios en el universo que haga obras como tiene Él. Que da gozo, que da vida en que recreo es un gran pobre. Queda gozo, que da vida en que recreo es un gran poder gozo, vida, Y de bienes a tu Señor. a tu Señor sin dudar en tu corazón Él te da ciencia y sabiduría que tu vida será feliz Él te da ciencia y sabiduría que tu vida será feliz